¡Hello! Bueno, un ex-alumno de uno de mis cursos de gestión del conocimiento me ha dicho Oye, Mr. Curator, ¿cómo se entraba en aquello que nos habías explicado una vez, que era Google Síntomas? Que no entro, que no lo encuentro, que no sé cómo es. Vale, yo te explico qué es lo que pasa. Y es que Google Síntomas no se entra a través de Google España, sino a través de Google Español. Entonces vamos a verlo ahora. Ojos de ver. Y aquí nos ponemos. Bueno... La cosa es la siguiente, si tú pones, por ejemplo, estamos en google.es y escribes, pues resfriado, resfriado, esto es lo que nos sale, noticias destacadas, resfriado común, medline plus, pero si nos vamos a google.com y recordáis que tengo un vídeo anterior donde explico cómo pasar a google.com, lo enlazo al final de este vídeo en YouTube, ¿Qué pasa si ponemos resfriado en google.com? Resfriado. Que nos aparece esta caja que hay aquí, en la parte de la derecha de la búsqueda, que es un módulo que está experimentando Google que se llama Google síntomas. Hasta hace un poquito solo estaba en inglés. Ahora lo está probando y lo está probando dentro de Google.com, no de Google España, no de Google México, nada, Google.com. Esto es una caja con, un, con una especie de resumen de, de qué va el resfriado, viene pues si es muy habitual, más de 3 millones de casos al año en Estados Unidos, cómo se contagia, tiene una serie de pestañas, qué síntomas tiene, qué tratamientos tiene, lógicamente esto es muy delicado, por eso ahora mismo está en pruebas. Incluso te puedes descargar un pdf. Lo bueno es que viene la fuente abajo de dónde saca la información. En este caso la clínica Mayo y otras fuentes y un enlace para saber de dónde está sacando esta información. Entended que esto es delicadito. Es más, Google lo que tenía pensado es que si tú pones una serie de síntomas dentro de la caja de búsqueda, te puede indicar qué enfermedad tienes. Uf, imaginaos, esto hay que pensárselo mucho. Entonces, si queréis entrar, por ejemplo, en, pongo conjuntivitis dentro de Google.com, Google Español, y me sale estos datos. Es interesante, es una caja interesante que podéis navegar, pasaros a Google en español. Ponéis algún tipo de enfermedad y os va a salir este dato. Bueno, pues vamos a ver por dónde tira Google con estas cosas. Ya sabéis que Google no para. Vamos a ver qué pasa con Google Síntomas. Muy bien. Rapidito, ¿no? lo Como queríais. Me vuelvo a mi cueva. Os recuerdo que todos estos vídeos están en mi canal de YouTube. Os lo enlazo por si os queréis suscribir. ¡Hasta luego!